en la huelga, porque es la situación de que las autoridades no quieren resolverle al pueblo de San Francisco de Macorís. Es por esto que nosotros hoy estamos piqueteando, mañana podremos anunciar una paralización en todo San Francisco de Macorís, hasta que las autoridades indolentes puedan Decirle a este pueblo que ya las obras se van a hacer. El inicio de todo un proceso de lucha ascendente y que no descartamos ningún método de lucha, incluyendo una huelga municipal. El Movimiento Social Popular de San Francisco Macorís entiende que este pueblo luce abandonado que aún dándole un tiempo sin movilizaciones y protestas, no han reflexionado esas autoridades corruptas, indolentes, y han resuelto los problemas que están planteados, como el puente de Ugamba, que fue declarado de emergencia y que a más de dos años todavía no se ha puesto ni un bloque. Pero también la carretera San Francisco de Macorís, Río San Juan, ha sido para estas autoridades... Eh, ...o para el pueblo, un engaño de parte de las autoridades. El movimiento social ha hecho todo un programa de actividades... ...en los próximos días se realizarán otras actividades... ...pero esto pudiera desencadenar un movimiento vulgar ...en todo San Francisco Macorís... ...si es necesario, si las autoridades... ...no le prestan atención a lo que son las demandas... ...que no solamente ahora... ...que nosotros le estamos exigiendo San Francisco Macorís... ...y las autoridades y el propio presidente de la República... ...sabe cuáles son las necesidades que tiene San Francisco Macorís... ...sin embargo, el gobierno no ha querido invertir. Miren, como ya he dicho en, en otras ocasiones, de que estamos un poco sorprendidos con, con, esa, con esa marcha y ese piquete que tienen ahí en el frente de la gobernación. Puesto que esta, estas oficinas siempre están abiertas para ellos y cualquier ciudadano para venir a plantear cosas y además para, para que... ...para buscarle soluciones. Ellos están hablando del puente de Ugamba... ...pero también me gustaría que hablen del puente de, de Bijao. Que nosotros hemos estado pendientes... ...a la construcción de esas dos obras... ...aquí en San Francisco de Macorís. Apenas hace unos días, no mucho... ...hablamos con el señor director de Hoy Soy... ...diciéndole la necesidad de la construcción... ...de esos dos puentes... Y además, recordándole al señor director de la y Sol, de que fue una promesa del presidente en aquella oportunidad. Él me dijo que iba a comenzar primero con Ugamba, el puente de Ugamba, pero no me dijo cuándo, sino que en esta semana iba a venir a San Francisco de Macorís a supervisar, como siempre lo hace, los trabajos del hospital y que cuando estuviera aquí en San Francisco íbamos a, a tocar el tema nuevamente. Pero hasta un contratista tienen ellos para esos dos puentes que, eh, que de Bijao y Ugamba. O sea que yo también he hablado como contratistas que estarán encargados de, de hacer esas dos obras.